Hola, soy Fernando Santa María Lambás, profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid, en concreto del campus María Zambrano de Segovia. Y junto con mi compañera Susana Alonso Bonis, eh, también profesora doctora de esta universidad y del mismo campus, vamos a presentaros el MOOC de financiación eh, por parte de los poderes públicos en España de las confesiones religiosas y las entidades no lucrativas. El módulo fundamentalmente se divide en dos grandes apartados. Por un lado vamos a estudiar la financiación directa de los, del Estado, del poder público a las confesiones religiosas y a dichas entidades no lucrativas. Y por otro, la financiación indirecta, es decir, a través de impuestos eh, del poder público a dichas organizaciones religiosas y no religiosas. Los conocimientos adquiridos en este curso los podréis superar a través de los cuestionarios que os presentaremos. Hola, soy Susana Alonso, profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid. Como os ha comentado mi compañero Fernando, participaré con él en la elaboración, en la difusión de este MOOC y mi aportación será una aportación financiera, poniendo determinadas magnitudes a esas cantidades que desde los poderes públicos se destinan a la financiación, tanto directa como indirecta, del Estado a las confesiones religiosas y a las entidades no lucrativas. Esperamos que este curso os resulte de interés y os animamos a participar en el mismo.